Esto lo presentamos con todo el corazón, con una gran fe y pidiendo la protección de nuestra Santísima Madre por el pueblo de Misquiahuala, que nos ilumine, que nos guíe. Y le seguimos pidiendo por la recuperación, por la salud de nuestro querido párroco, el Padre, el padre Raúl Serrano, para que Dios permita su recuperación así como también las bendiciones para el Padre Santiago, para el Padre Juan Diego. Y es por eso que se las presentamos. Muchísimas gracias. Esperamos que la disfruten y se lleven el gran mensaje de nuestra Santísima Madre, que fortalezca cada uno de nuestros corazones. Gracias. de amor En esta época vivió Juan Diego. Él pertenecía a la clase pobre del imperio azteca. Su nombre era Cuatlatuarsi, que quiere decir águila que habla en agua. Él y su esposa fueron bautizados, fueron de los primeros nativos en convertirse a la fe católica. Cuando fueron bautizados, escogieron los nombres de Juan Diego y María Lucía. Años más tarde, cuando su esposa murió, Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino para hacerle compañía, puesto que él ya era mayor. ¿Cómo está tío Juan Bernardino? Bienvenido, sobrino. Esta es tu casa, Juan Diego. Cuando fueras, quieras venir aquí, si eres bienvenido. Gracias, tío. Juan Diego tenía ya 57 años cuando esta historia empieza. Cada sábado el domingo, Juan Diego iba a misa a la ciudad de Platelón, trasladándose desde Juanjiplán se levantaron muy temprano antes de que saliera el sol para poder llegar a tiempo pues la iglesia quedaba muy lejos de la casa de su tío ¿Te imaginas caminar descalzo por varias horas para ir a misa? Eso era lo que Juan Diego hacía además las mañanas eran muy heladas y él tenía que usar una tina, una manta para protegerse del frío. Y un día de invierno, el 9 de diciembre de 1531, en su camino sucedió algo asombroso. Juan Diego escuchó el canto de pájaros más hermoso del mundo. No podía creer lo que escuchaba. Pero, ¿qué es lo que oigo? ¿Será que estoy soñando? ¿O es solo mi imaginación? Parece que el canto celestial viene de ahí arriba. Juan Diego vio una hermosa doncella. Resplandecía como el sol. Todo alrededor parecía como piedras preciosas y la tierra donde estaba parada brillaba como el arco iris. Con una voz tierna le dijo, escúchame hijito mío, el más pequeño. Las de Dios Escucha bien hijito mío el más amado que yo soy la siempre Virgen María madre del verdadero Dios por quien se vive deseo que aquí se construya un templo donde yo seré una madre para todos los que a mí vengan yo escucharé su llanto su tristeza su dolor y para hacer lo que Dios quiere te pido que vayas al Palacio del Obispo de México y le digas que hoy te envío como un mensajero. Para hacerle esta petición, dile todo lo que has visto y oído. Claro que sí, señora mía. Hoy no te cumplir tu mandato. Marie, nuestra madre. Imaginar que ella sería la gran evangelizadora de la vida. Me... Hola Juan Diego, ¿qué se te ofrece? Venga, porque traigo un mensaje muy importante para el señor Obispo. Híjole Juan Diego, está muy ocupado, pero déjame ver si te recibe. Sí, señor señor Obispo. Allá afuera está un indio que dice que se llama Juan Diego, que quiere hablar con usted. ¿Qué queda ese Juan Diego? A ver, ahí lo pasa. Pásale Juan Diego, sígueme. Sí. Sí. Juan Diego le contó el mensaje de la reina del cielo al obispo dando detalles de todas las cosas que admiró y escuchó desafortunadamente al terminar el obispo Zumárraga no pudo creer lo que Juan Diego le había contado y le dijo Juan Diego no puedo hacer lo que me pides. Tengo que ver, mirar desde un principio de esas cosas que has venido diciendo. Tu voluntad, tu deseo. Hijo mío, regresa otro día. Me lo cuentas todo con calma. Anda, ve con Dios. ¿Cómo se habrá sentido Juan Diego? al ver que el obispo no creyó lo que le decía. Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac, en donde estaba la Virgen María esperándolo y muy triste le dijo. Mi señora, mi muchachita, veía donde tú me mataste, aunque con dificultad. Llegué donde estaba el señor obispo, le di un mensaje, él lo escuchó con atención, y me dijo, otro día de venir y te de escuchar con calma. Pienso por lo que me dijo, que pienso que es invento mío, que tú quieres tu casita, tienes que pillar, y que no es obra tuya. Señora mía, por favor te pillo. Que mandes a un principal, a alguien conocido y respetado, para que le crea. Yo soy un hombrecillo, un cordero, soy una escalerilla de paro, soy un arasco, soy gente menuda, y tú me mandas por un camino por donde no ando, por donde no paro. Perdóname si causa tu aflicción, es mía escucha bien, hijito mío, el más pequeño. Ten por seguro que tengo muchos servidores, pero eres tú al que he escogido. Te pido que mañana vayas otra vez a ver a lo mismo. Y de mi parte, dile otra vez mi voluntad gusto a ver nuevamente obispo aunque tal vez no seré oído y que soy oído tal vez no seré escuchado mañana por la mañana voy a ver y regreso a darte su respuesta de tanto. Al día siguiente, muy temprano un domingo, cuando aún era de noche, Juan Diego se levantó para ir a Tlatelón con su Juan Diego para aprender las cosas divinas. Después de misa y del catecismo, se fue a buscar al obispo don Fray Juan de Somal. Hola Juan Diego, ¿otra vez por aquí? Sí señor. ¿Y ahora qué se te ofrece? Vengo porque quiero ver otra vez a tanto obispo. Juan Diego Déjame ver si te recibe Sí, señor Señor obispo, Otra vez está aquí el indio Juan Diego Insiste en hablar con usted Ay, ese Juan Diego Nomás viene a quitarnos el tiempo A ver, que pase Hazlo pasar A ver, Juan Diego, sígueme Sí, pásale llegar el día, el Otra vez cielo, cuando uno le volvió a dar el mensaje comunicando el pensamiento en la palabra de la señora del cielo y su voluntad de edificarle su ermita en donde ella quería el obispo su hizo muchas preguntas para asegurarse de que estaba diciendo la verdad pero aún así no pudo creerle y que era necesaria una señal de la Señora del Cielo. Juan Diego, Juan Diego, no puedo hacer lo que me pide. Necesito una señal, que de verdad es la reina del cielo la que te lo pide. Anda, ve, hijo mío, ve con Dios. Claro que sí, tanto obispo, usted diga qué señal quiere, y yo voy corriendo a pedírsela a la reina del cielo. Que la reina del cielo elija la señal que ella desea. Anda, ve con Dios. Sí, señor. Con permiso, señor. Qué fe la de Juan Diego. El obispo, al ver que se afirmaba bien en la verdad y no titubeaba ni dudaba, lo despidió. ¿Qué pasa, tío Juan Bernardino? ¿Qué tienes, tío? Tienes mucha fiebre No te preocupes, tío, yo te voy a cuidar por del médico Tepeyac, como lo había prometido. En la noche, el tío Juan Bernardino le dijo a su sobrina: mm. "Porque voy a confesar. Claro que sí, tío. Bien sí, el martes 12 de diciembre todavía de noche salió Juan Diego a buscar al sacerdote la reina del cielo se hizo presente con Juan Bernardino Bernardino, hijo mío, a quien amo tiernamente, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios a quien adoras. He visto tu aflicción y he venido a cuidarte y remediarte de este mal que te aflige. Mi hijo es el hijo del Dios omnipotente en cuyo nombre te curo. Quiero que vayas con el obispo, y le cuentes que es mi voluntad que me edifiquen un templo en el Tepeyach, donde sea yo invocada por todos con el título de Guadalupe. Haré todo como tú lo ordenas, Señora del Cielo. viera y retrasara su encargo. Pero, ¿cuál sería su sorpresa? Al ver que la Madre de Dios venía bajando del cerro Ojalá estén contenta hoy. Como amaneciste. Estás bien de salud. Señora, voy a trazar tu afección. Está muy enfermo, siervo tuyo, tío mío. Ya está para morirte. Voy a tu casita de México por un sacerdote. Para que lo confirme y lo prepare. Desde que nacimos. Venimos a guardar el fruto de nuestra muerte. Por favor, perdóname y se No te engaño, de si verdad. Te prometo que mañana voy a entregarle tu mensaje al señor obispo. Hijito mío, y más querido, que nada te espante. No temas esta enfermedad. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? No estás tú bajo mi amparo, no soy yo la fuente de tu alegría. Tu tío no morirá ahora, ten la seguridad de que él ya sana en este momento. Ahora sube hijo mío al ser. allá verás que hay diferentes flores. Córtalas, ponlas juntas y luego traémelas tan más hermosas y cariñosas, le dijo María a Juan Diego, y pensar que él no quería encontrársela. Juan Diego se dio cuenta del gran amor que María tenía por él, y sin dudar más, al instante subió al cerro a cumplir la encomienda. Thank <laughs> you. Juan Bernardino, tú también ¿y qué mensaje me lo puedes decir para que se lo diga al obispo? no, nada más a él personalmente se lo tengo que dar bueno, déjame ver, a ver si te recibe señor obispo allá afuera está otro indio es Juan Bernardino dijiste que yo fue para usted Juan Bernardino, que trae un mensaje importante para usted. A ver, qué pasa. Pasa Juan Bernardino. Señor, le traigo un mensaje muy importante de la Reina del Cielo. Me curó, me hizo un milagro y me curó de una enfermedad que yo padecía, mire, y me dijo que le dijera yo a usted que es su deseo que le haga una casa en el cerro del Tepeyac y que sea invocada como Santa María de Guadalupe, desde ahí que sea la que cuide a los mexicanos y especialmente a los de Misquiahuala. Ay, Bernardino, tú también has visto Miguel? No e, Espera un momento, por favor Espera, Juan Luis, por aquí, por favor Juan Diego, deprisa Deleitándose en ese jardín celestial Juntó todas las flores Llenando su piel y regresó con la Señora del Cielo. Ella las tomó con sus manos y las acomodó de nuevo en la firma de Juan Diego, diciendo, Hijito, estas flores son la señal que le llevarás a lo Ve, y no le enseñes a nadie lo que llevas, solo a él le contarás con todo detalle lo que viste y admiraste. Juan Diego, feliz, fue a buscar al obispo, seguro de que en esta ocasión sí le creería en el camino disfrutaba el delicado perfume que daban las flores mientras cuidaba que no se le fueran a caer Diego, creo que he regresado temprano ¿Y ahora qué se te ofrece? Te traigo la señal que me cargo. A ver, déjame ver No, señor, esto lo ha a obispo ¿Cómo quieres que te deje pasar si no me enseñas la señal? No, para tanto obispo No seas necio, Juan Diego, enséñamelas ¿Sí No, señor. Bueno, déjame ver al obispo Sí, señor Obispo no, para... Otra vez está Juan Diego Que insiste de vuelta que pase ¡Ay, ese Juan Diego! A ver, ¿qué pase Juan Diego tuvo que esperar varias horas antes de que le permitieran ver al obispo su madre. Y al llegar frente a él, con una inmensa alegría, le dijo... Sí, señor, con todo gusto traigo la señal que me encargaste. Te la manda directamente la reina del cielo. Me dijo que solo usted se le entregara. Venga el honor de recibir. Juan Diego desplegó su blanca tienda y en el momento en que cayeron las flores apareció la imagen de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios. Tan pronto como la vio el señor obispo. Todos estaban profundamente conmovidos. El señor obispo, con lágrimas en los ojos, le dijo, la Virgen Santa María de Guadalupe, perdóname, hijo mío, perdóname por no haber creído tu deseo y tu voluntad de la reina del cielo por favor quédate con nosotros hasta mañana para que me indiques en qué lugar hay que construir el templo Juan Diego confiando en el amor de María obedeció y gracias a eso Dios nos dio uno de los regalos más valiosos que tenemos los mexicanos la imagen de su misma madre no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Hace casi cinco siglos, y en circunstancias totalmente adversas, Dios realizó por medio de su madre, Santa María de Guadalupe, una predicación clara del amor verdadero a partir de una cultura, logrando así, una sincera conversión al amor misericordioso de Dios. Confiamos a Nuestra Señora de Guadalupe, a nuestra parroquia. Ella nos dice: Que nada te espante. Estoy yo aquí que soy tu padre. Nos arropa en el hueco de su mano, en el cruce de sus brazos, para que seamos mejores hijos de Dios. La firma de Juan Diego. No ha cambiado en 490 años y se puede contemplar en la Basílica de la Ciudad de México. ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Que viva!